Bueno, creo que el mensaje del de jefe del Estado ha sido enormemente preocupante. Normalmente el, el jefe del Estado es tradición, que en, que en los discursos que da, bueno, pues, pues no se moje mucho, eh, no, no, entre, no entre en detalles, y sin embargo en su discurso de hoy ha adoptado clarísimamente la, la posición del de Gobierno, la posición del del Partido Popular. Eh, creo que es preocupante que en un momento en el, que, en el que se necesita diálogo y en el que el jefe del Estado debería representar al conjunto de, de los españoles, el rey, ate de, de esta manera su destino al destino del del Partido Popular. Creo que ha sido preocupante y creo que ha sido sorprendente el discurso del rey. Discurso de como digo, uh -huh. como digo, nunca habíamos visto al jefe del Estado de esta manera tomar partido por una, por una de las partes y dejar fuera de su discurso a millones y millones de, de españoles que no, ven, que no ven la situación como la, como la ha descrito él. Y por cierto, y antes de concluir en análisis, creo que los 800 seguidos de Cataluña, incluyendo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estaban esperando alguna, alguna palabra de cariño por parte, por parte del jefe del Estado. Estábamos diciendo eh, que ha hecho un diagnóstico de, de la situación, eh, ha hablado con contundencia sobre lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat. Dentro de, de las limitaciones del monarca, Pablo Echenique... ¿Piensa que podría haber ido más allá en la petición de soluciones? Bueno, eh, es que no, yo no he escuchado ningún tipo de petición de soluciones que no pase por avalar eh, completamente de, de cabo a rabo la hoja de ruta del, del Partido Popular. Ha hablado de socavar la convivencia en Cataluña, pero no ha hecho referencia a la violencia que ha utilizado el Partido Popular contra la población civil pacífica de, de Cataluña, eh, que yo creo que objetivamente ha socavado como pocas cosas la, la convivencia en estos momentos. Ha hablado de incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero se me ha olvidado explicar que el recurso que planteó el Partido Popular fue la chispa ...que ha encendido este, este conflicto, ha hablado de respeto a la ley... ...y sin embargo no ha tenido ninguna palabra para un gobierno... ...que se ha saltado en la ley, según ha dicho el propio Tribunal Constitucional... ...como mm -hmm. digo, eh, hemos estado tres días esperando a que se pronunciase el rey... ...y al final ha dicho exactamente lo mismo que podría haber dicho Mariano Rajoy... ...bueno, cuando Mariano Rajoy tenga, tenga bien acudir a la sede de la soberanía popular... Para dar, para dar explicaciones. Cuentan, cuentan en los círculos íntimos de, de, de Felipe VI que, que el de estaba buscando su 23F, que estaba buscando su momento, su momento de, de ser importante en la historia de, de nuestro país, yo creo que ha, cometido, que ha cometido un error. La manera en la que un jefe de Estado es importante para su país es representando al conjunto de los españoles y no dejando millones de personas y, y los sentimientos, en este caso además de millones de, de catalanes, pero yo creo que también de millones de españoles en el conjunto del Estado, fuera de, fuera de su discurso y adoptando una posición política que es la posición en este caso de un partido concreto del de partido, de partido Popular. Creo que ha cometido un error y creo que es preocupante que el jefe del Estado se sitúe a sí mismo en esa, en esa posición.